Bueno, buenas tardes. Estamos aquí con el maestro más o menos conocido ¿no? en el mundo de la flauta de Pico, el maestro Horacio Brano, para platicar un poco, maestro, la Paco, como dicen ustedes. Porque naciste en esta palabra. No, nací en la zona Rosa. Ah, en la zona, en la zona, zona rosa. rosa, Luis. Qué gusto estar hablando contigo, Luis. Mucho gusto. Y un saludo a todo el público. Bueno, nací en la ciudad de México, en la zona de rosa, pero viví, crecí en Portales y después me no fui a mi vida a la colonia de Cinatei en la delegación de Zapalapa. de ahí ya estoy muchos años pero yo realmente crecí en Portales, soy de Portales, del mismo, del mismo, del mismo cuadrante de donde era Carlos Bosiváis, de donde era Jesús Puente Leiva, de donde era Felipe Hélbert todos vivimos ahí no en Portales, es un semillero como de revoltosos, la Portales Sí, por pues, un ahí, ah, es San Simón. Pero fíjate, yo por pues ahí me contaron que la diferencia entre tu hermana mayor y tú es de 21 años. 21 años me lleva mi hermana, sí casi 21 Entonces, años. Sí. Eh, tu vida hasta los 7 años fue de una manera y ahí no. ¿En bueno, mi vida? ¿Yo fui un niño muy chiqueado? Yo nací yo en los 40 años de, de ah, mi mamá. Yo, yo fui la última calentura de mis papás, siempre me lo he dicho. Y este y ya después ya no fui rico, yo fui, yo soy el séptimo. Entonces, después de, de. O sea, yo, yo crecí con muchos, todos mis hermanos eran muy mayores que yo. Entonces, al, al ser muy mayores, me sobreprotegieron de una manera incalculable y me hicieron un niño verdaderamente chavo. perder mi padre se quedó sin este trabajo a los. Siete años, A mis 7 años en una casa, que fíjense que esa casa es muy estúpido porque esa casa todavía la tengo yo en la color de Sinatel. Ellos la rentaban y se salieron porque ya no podían pagar la renta. Yo después la vine a comprar 22 años después, curiosamente en la misma casa donde viví con ellos de niño. Pero entonces, el, el, el, el, el hecho de que mi padre se quedara sin trabajo hizo que mi madre tuviera que buscar también ayuda para sustento. Pues, a trabajar los dos y crecí muy solo ya de un niño mimado pasé a ser un niño muy introspectivo y solo crecí conmigo y crecí con los libros y crecí con la cultura porque me, en vez de jugar con mis compañeritos me puse a leer y a leer y a leer una enciclopedia que teníamos la enciclopedia Espasa de calpe de Argentina que, que mi papá la había comprado cuando trabajaba en una cantina mi papá era cantinero pero le vendieron esa enciclopedia y pues ahí la tenía enciclopediador no bueno sí bueno, si era ocupado mis hermanos me imagino pero, pero bueno, ya después de la competencia mucho más, y ahí aprendí muchas cosas entonces ahí, eh, yo me, me, me desarrollé solito y crecí solo, como muy introspectivo y muy lector, además y a los 11 años que pasó a los 11 años entré en la secundaria y ahí pues, fue mi primer contacto con la música mi contacto más directo con la música, con la flauta de pico, con un poco más pequeña, la flauta soprano que era el instrumento que nos tocó este, en la escuela, pues ¿no? sigue siendo un instrumento muchas escuelas todavía se ocupan con pues instrumento escolar y que finalmente ahí fue donde me, eh, me, me di cuenta de una cosa fundamental ¿no? que era yo muy rápido, muy talentoso, ¿no? que tenía yo facilidad eso. fue una gran suerte el descubrir que tenía una facilidad enorme para la flauta sacaba las filorías muy rápido y era como muy natural para mí ¿no? Y unos días después, una compañerita que, que tocaba el piano, que la habían puesto a tocar desde los 5 años, su papá era violinista de Sinfónica Nacional, y a ella la pusieron a, a tomar clases de piano y tocaba muy bonito. El maestro de música nos llamó a que oyéramos o sea, al final de la clase a nuestra compañera, y pues en ese momento este, la oí tocar el piano, decía: Yo nunca había visto tocar el piano tan cerca que menos a Mozart, menos yo no sabía ni que era nada de eso, pues no mis papás que hicieron con los Panchos, fue una buena música, los Panchos, los Tres Diamantes, pues la música de los 50 de Gary Miller, mi no padre era el gran dominador de las bandas de Gary Miller, pero nunca no música clásica en realidad, ¿no? Entonces, al oír la música clásica por primera vez, pues tuve una, y una revelación así, me entró, al, me entró a la cabeza algo como maravilloso que no te puedo decir qué es, ahora sí que no sé qué que yo soy, sí sé, que fue total y absolutamente revelador el, el hecho de que de que me haya entrado de esa manera la, la música, porque yo dije, yo quiero hacer esto, cuésteme lo que no o sea, no quise hacer otra cosa más, y fue ahí cuando yo que enfrentarme obviamente a la, a, la, a la idiosincrasia de mis papás, que era gente que no pudo terminar la primaria, que era gente de clase trabajadora, y que finalmente este, para ellos una profesión digna para sus hijos era el ser médico, el ser abogado, el ser ingeniero, el ser maestro incluso, pero no ser músico, ¿no? porque eso formaba parte de la bohemia, de la artisteada, de pues, sexo, drogas y rock and roll, dijéramos, ¿no? Entonces, obviamente, mis papás estaban totalmente en contra, pero pues yo me, me los tuve que revelar y en ese momento, pues, eh, fue una decisión de vida muy importante pues, para realmente hacer lo que quiero y, y realmente todos estos esfuerzos de hacer cosas como los que estoy haciendo aquí en la feria nacional de infantil Juvenil, de la UVE de, de, de, de, no del IVE de, de, perdón de esto relacionado cultural me me o sea precisamente sirve un pretexto para, para decirle a los niños y a los papás de los niños que descubran su vocación lo antes sea, posible yo tuve suerte yo me saqué un boleto de lotería y me gané la lotería ¿Pero qué tal si no me gano el boleto? ¿Pero qué tal si le hago caso a mi mamá o a mi papá? Y, y primero estuve una carrera decente para ellos, lo que, lo que vendré haciendo por ejemplo, ¿no? este la, ese, la ingeniería o el derecho o la medicina. Y, y, y, y, a, y a la vuelta de la esquina, a los 21 años, me encuentro con que soy un músico frustrado, bueno, entonces les hubiera echado, y hubiera echado mucho la culpa a mí, les hubiera echado la culpa a ellos también. A los 13 años fui al conservatorio. ¿Cómo, A los 13 años me metí al conservatorio porque ya me habían dicho mi compañerita que... que, que... El piano, pues que de en el conservatorio se estudiaba música y había otros chavitos en la secundaria que también iban bueno, al conservatorio. yo Me metí al conservatorio y yo, a escondidas de mis papás, hice un examen de admisión, me admitieron, entré al conservatorio y de ahí, pues, obviamente, ya nunca más ha vuelto a salir. De ahí y sigo siendo profesor de tiempo completo después de 40 años de haber entrado, 41 años de haber entrado al conservatorio, o sea, ya tiene una infinidad de años pero obviamente ahí fue, esa escuela fue la que me definió como músico me definió como, como ser humano y pues ahí estudié toda mi carrera hasta que me fui a Holanda o sea, entré a los 13 y me fui, estuve, estuve muy rápido hay cuatro años nada más porque me quería yo comer el conservatorio porque yo tenía, no tenía maestro de flauta al no tener maestro de flauta obviamente pues tuve que estudiar otra cosa que fue violín fíjate nada más y, este, y no me gustaba tampoco el violín tuve que comprar un violín con mis ahorros pero finalmente el eh, maestro me dio cuenta que yo eh, era principiante, le trataba bastante mal, pero me di cuenta que era un director de la artista Y entonces le hice una función para tocar un concierto y yo, yo tocaba ya mucho, yo era un freak de la música clásica, era un niño muy apasionado, sí, pues era un señor muy apasionado por la escena, mucho más. Entonces yo me quería comer al mundo con la flauta quería yo en un momento dado estudiar pues, el instrumento y no se podía en el conservatorio, ¿no? Pues entonces hacía sí, no, sí. la carrera, entonces toqué un concierto Vivaldi y me la este, me dio de solista en, en el concierto que iba a dar la orquesta del conservatorio en Bellas Artes, en el 12 de abril del 78 precisamente, yo creo que y ahí, ahí fue mi primera oportunidad grande de tocar un concierto de solista y ahí fue donde pues, les demostraron que yo sí podía ¿no? la única cuestión es que todavía no querían, todavía no lo tomaban en serio es que muchos padres creen que el evitar que un hijo haga la vida, como ellos no lo planearon les va a dar a los hijos la felicidad y la seguridad que ellos quieren para nosotros. hijos Tenías 14 años, ¿Habías hecho un intento en una academia de pero No, no tenía bien, ¿quién sabe? Sí. Me hizo un tecladito de cartón ¿No? Y pues obviamente el maestro de, de, de, de piano, que es el gran amigo mío ahora, se llama Gonzalo Luis Esparza, en la él le daba clases en el Conservatorio y en la Nacional de Música, y también en esa escuela de Seguro Social, una escuela gratis de Seguro Social, y le daba muchas clases a las señoras y otras, las señoras sí tenían piano, yo no, yo tenía el tecladito de cartón, y en ese tecladito pues no podía yo practicar, ¿verdad? Entonces fue muy, muy. Pues mi experiencia con el piano fue muy desoladora, porque. Si no tienes un instrumento para estudiar, no, no, no puedes en ningún momento hacer una carrera. Sí. Es como tener, querer ser cantante, ser hugo, ¿verdad? Y uh -huh. No puedes. ¿Habías este, sacado de oído los amigos de, de, de Vivaldi y todo esto? Sí. Para, para hacer, sí, pero, ¿no? sí, ¿no? sí claro. claro, claro. Porque yo tenía muy buen oído y era muy rápido, entonces sacaba de oído los amigos de Vivaldi, sacaba de oído lo que huyera pues, pues, ¿no? los... Tengo oído. Tengo oído ¿Qué es eso? Oír no, Oye, es una facultad que tiene la gente de saber qué nota está, qué frecuencia está sonando y saber que un la, pues es un la, saber que un do es un do y oír todas las relaciones, además, ya cuando eres un músico preparado oyes todas las relaciones armónicas y melódicas que hay y sabes qué acordes están usando o sea, mi mente codifica los así de una manera rapidísima No, no, bueno, un músico determinado, un músico bien determinado con el entrenamiento auditivo correcto las, que, que, que, que te pueden dar las escuelas de música, si sí sabe obviamente, si entiende qué relaciones armónicas, qué acordes, se entiende cómo va la música, pero no sabe quiénes son. O sea, puede ser Do, ¿no? pero puede ser Fa. Yo sí sé cuáles son y las nombro en la cabeza y tengo todo el. todo el. Este, todo el. sí, todo el. que todo en la cabeza. ¿Cómo.? ¿Cómo pero lo de verdad no fue porque en el radio, desde que empecé al, al, a estudiar música, desde que empecé a apasionarme por la música, ya me había yo dando cuenta que los holandeses eran los mejores productores del mundo. y En, la, en la Holanda estaba la mejor escuela del mundo. Entonces yo, de una vez quise, bueno, que hice yo desde los 12 años que vine en Holanda, 13 años, que vine en Holanda, yo, Holanda y Holanda, yo maestro un maestro, pues yo estudié en una escuela que valga la pena, y fue ahí donde precisamente... Eh, eh, busqué ¿no? a los 17 mandé una, mandé una un cassette para que me aceptaran, me aceptaron me... no, y no fue fácil porque los platicos es muy fácil pero tuve que hacer músicos tuve que trabajar un año en el conservatorio dando clases abrí la carrera de flauta dulce en el conservatorio di clases durante un año en el conservatorio y en la superior de música y después me no fui a los 17 me no fui a Holanda para tener un maestro la carrera Sí, el el conservatorio en ese momento el maestro hermano Pedro Olvera, era, aparte de ser un gran visionario, era un gran, este, era, era una gente que escuchaba a toda la comunidad y que, que sabía las necesidades del conservatorio. Me mandó a llamar y me dijo, mira, tú te ese instrumento, haz un examen título de suficiencia. Haz un este, proyecto de plan de estudios y te doy la que empieces a, a dar clases en el conservatorio, porque aunque estés muy joven, pues tú eres el que más, porque eso hay pues, quienes quieren estudiar también en no hay Entonces él era muy visionario, ¿no? Entonces me dio chance de, de tener, de dar un año clases en la superior y en el conservatorio. Y claro, ese año, que no me pagaron, no es, o sea, fue un año de ahorro, porque en lo que ocurrió meses, y no me pagaban burocráticos, la SETI del Conservatorio de Bellas Artes, obviamente ahorré el dinero para ir a Holanda. yo me fui con un nivel ahorrado y luego me gané una beca por un artículo que escribí en la Escolopedia Británica para la No, no lo hice para la Escolopedia, pero lo metí para un concurso. Ganó el, el, el concurso, me dieron $10,000 dólares, que en 1981 fue el ámbito mineral. Y me fui con casi dólares a Holanda para poder crear con carrera. ¿Y cómo fue? Bueno, primero tuviste programas de... No, no, en esa, época, en esa época había, o sea, vamos, en el mundo no había estado al 100% bien, siempre había un supremacismo blanco, racial, que, que en ese entonces en Holanda era de muy mal gusto mostrar cualquier, este, pero cualquier mínimo rasgo de discriminación hacia otra persona, porque en verdad era una sociedad, o sigue siendo, pero. Pero después del 2001 ya cambió mucho el mundo, ¿no? Contra sí. los árabes, sí. contra los latinos ahora, por Trump y todo lo que quieras. Pero era una cuestión de veras de, de, de, de muy mala educación y poco, políticamente muy incorrecto discriminar, ¿no? Entonces, realmente no tuve discriminación. Pasó una vez se en Holanda en un camión con una señora que me echó, me echó tierra porque se terminó el camión y le pegué, me, me, me, me vio y me dijo, estos extranjeros siempre sí, causan no problemas. Y entonces todo el cambio se volvió contra con o sea, casi que le dieron pampa pues no. Pero, pero esa fue la única vez que los sentí discriminado, o sea, me dijeron, no, para nada, ¿eh? o sea, no había nada en cuestión, en ese cuestión no había nada por lo cual me pudiera yo sentir discriminado. En realidad es tramas que tenía yo aquí en México, ¿no? Porque en México siempre nos hacían sentir como que queremos menos que los ricos o menos que los europeos y los europeos con su cultura y los europeos ¿Te acuerdas ese comercial de la rubia superior, la rubia que sí. todos quieren? O sea, son cosas subliminales que te, que te, que te, te realidad, es que realmente te someten, te hacen que te sometas, ¿no? La película de Pedro ¿no? con Gov. y es que hay una escena donde Gordo es que le, le, le dice ¿no? Algo así, no sé, no recuerdo que estaban luchando y que no es que se pierde la pena ¿por porque finalmente estábamos condicionados a que los gringos o los güeritos son más, no entonces ese güerismo, ese culto al güerismo que todavía sí en México muy, muy, muy subletimente, muy tácitamente todavía sí existió en no o sea, obviamente, ya lo que dijimos hemos superado muchos traumas ya no le creemos en la televisión comercial los modelos y roles de de, este, de, de, de un poquito, un poquito, un poquito, un sí. poquito, un poquito, un indígena y bueno, que, son igual de ellos, ¿no? Pero eh, obviamente tenemos que aceptarlo como, como, como sociedad que somos, ¿no? Y todavía mucha gente no le conviene que se encuentre en la sociedad despierta, con mentalidad crítica, pero creo que se, está acabando, se va a acabar ya con el mercado, o bueno, tenemos mucha fe, mucha esperanza color, realidad, claro, es en esto. ¿Y a ti se te acabó? ¿Y a ti se te acabó? Claro que se te acabó también de Irlanda. Bueno, aparte de que mi gente todo el mundo o sea, era una sociedad plural, donde negros cumplían con musulmanes con europeos y no había ningún problema de, de ese tipo de racismo, o ¿no? de intolerancia y, y es que ¿cómo se llama? No, no, no, es un tema complejo ¡Ah, no! Yo me di cuenta que... Yo me di cuenta de que, o sea a ver, ¿cuál es inferior? ¿cuál? nada, o sea, lo, o sea yo... Yo vengo como mi vagar cultural y ya, punto, es diferente Tengo, o sea, Tanto tenemos mucho que dar los mexicanos, como tienen los europeos que dar los turcos Ahí me, me di cuenta de una cosa muy importante ¿no? Que sí, sigue siendo un tema, y sigue, sí, lo sigo diciendo tanto como pueda, ¿no? La gran diferencia entre los anglosajones o los europeos del norte, vamos a decir Podemos ¿no? incluir los italianenses, europeos del norte, ¿no? eh, y los mexicanos o los latinos es que nosotros siempre primero realizamos las cosas y luego las pensamos y nosotros primero las piensan y luego las hacen y nosotros primero hacemos, y digo, ¡ah che! o sea, una unidad habitacional que va a ser construida la construyen y tú dices, ¡ay! es que no hay caminos para la ¡ah! es que no hay agua, ¡ah! abre ábrele, un para... boquete a la calle que ya estaba para que haya agua, por ejemplo es muy o sea, la falta de reflexión, la falta de análisis a veces es muy, porque somos más inclusivos, somos más tenemos más más más eh, la sangre caliente que los europeos. Entonces ellos primero siempre piensan, piensan, piensan y luego la abonan. Entonces cuando a un europeo, por ejemplo, le pasa o sucede que le que cae un imprevisto, le cae una una este una, una fatalidad así, un imprevisto fuerte, no sabe cómo reaccionar, nos quedamos nosotros, nos de la mano, se cayó eso, ay, pues, ponle un hilito y ya eh, sacas el hito de quién sabe dónde y lo pegas y ya quedó perfecto, ¿no? O sea, como en una obra de teatro, en una función de ópera, o sea, hay cosas que fallan que un, un europeo se pone loco cuando, cuando ve que no está nada listo y al 5 para 12 milagrosamente todo salga por la capacidad tan rápida que tenemos de inventiva y eso lo demostramos mucho también con el lenguaje ¿no? somos, un, somos un pueblo con una capacidad de transformar el lenguaje maravilloso o sea que no la tiene, eh, o sea la cultura del albur, del doble sentido la cultura de la tergiversación de, de palabras, de frases es impresionante que no la tienen los europeos del norte, obviamente y cuántos años es Estoy casi cuatro, ¿eh? cabe mi maestría, ¿no? Y luego regresamos. me regresamos. Me regresé a México porque. Porque para mí un lugar donde no es un. O sea, me encanta vivir, me encantó vivir en Holanda tener una pareja que es un de Este, pero no había nada que buscar en Holanda. O sea, entonces, el instrumento estaba saturadísimo. O sea, Ahí levantamos una piedra y en vez de salir una araña corriendo, salió un flautista sin en trabajo. ¿no? Entonces, para conseguir que tramo con eso, una temporada estaba en chino. Yo aquí tenía todo como construir. Allá no iba a construir nada. Allá iba, ok, el contrario me hubiera esperado 5, 6, 7 años ser paciente, que me tocara mi lugar y todo. Y toda la experiencia que te, que te da el tocar 7 años, en el comisionar obras, el trabajo como maestro, el conservatorio que me dio mi hijo, no me la iba a encontrar en ningún lado. O sea, si hubiera sido tenor. O cantante de obra, pues tenor, mira, ya me viene, o sea, yo no me viene mi hijo desde hace 30 años, más, ¿no? Trabajaría en las compañías de ópera o lo que sea, pero, o sea, a mí este no puede trabajar casi en ningún lado ya, ¿no? No tiene repertorio, es un instrumento muy limitado para, para, para, para, como, como fuente de empleo, Entonces, yo tenía que empezar a construir algo con el instrumento era, se ¿La Capela Barroca de México? La Capela Barroca de México, sí, el ensamble, ¿plática? Bueno, es un ensamble que pues, hace 25 años ya, que se llamaba Capela Cervantina, hoy se llama Capela Barroca de México, y pues tiene la intención todavía de ser la primera orquesta, o fue la, es la primera orquesta barroca institucionalizada que México. Sí. Entonces, obviamente, todavía no logro la subvención correspondiente de Capela Barroca de México, pero pues espero que este próximo sexenio sí lo logremos con la deducción de impuestos, de la iniciativa privada que piensas en el nuevo gobierno, ¿no? Que quieren hacer, espero que sí. ¿Y ahí empezaste a empezar Desde hace años. ¿Y qué te.? ¿Cómo estás buscando? con la Me encantan las cosas Oye, ¿cómo es posible? Este, ¿Cómo puede un solista de una sinfónica y no llegar con el siempre o se ha dicho así como fraca y puede tirar ¿Cómo? pues es que es muy incómodo tocar como frack yo quiero tocar como ¿no? yo no parte, o sea, yo no soy parte de los no soy un solista si sí. la solista o el solista se presentan como quieran de largo de corto de lo que sea obviamente siempre sí, bueno, es, es muy ¿no? o sabes ¿sí? sí, de sí. si que es muy de derecha el mundo de la música es muy de derecha es un poco liberal, además también, es un no ser, ¿no? es un mundo muy de derecha, de veras y, de, y de, de la etiqueta del siglo, de siglo XIX, porque el concierto de Corovento fue ideado, fue gestado en, la, en, la, en el siglo XIX porque los, los músicos dejaron de ser los criados de lujo de los reyes y príncipes y de las, y de las grandes. Grandes sacerdotes y, y, y cardenales, ¿no? que los tenían ahí como criados de lujo, éramos criados de lujo. y ¿verdad? dejar de criar de lujo a la Revolución Francesa, cuando decapitan a, a los reyes, ¿verdad? Y nos tenemos que gestionar y, y ya no, los reyes ya no nos van a mantener, no vamos a ser los, los criados de los reyes, pues ahora tenemos que eh, rascarnos con nuestras propias uñas y gestionar nuestra propia carrera como empresarios. Al hacer eso, al empezar eso, obviamente. Hubo una una, una, una, dedica, o sea, hubo una dedicación en un teatro dirigida a un público especial. ¿Quiénes eran ese público? ¿Los obreros? No. ¿Los campesinos? No. ¿Los analfabetas que no saben leer, que vivían este, eh, como portioseros, que vivían comerciando? No. ¿Eran? Los mismos, los, mismos, este, los mismos amigos de los reyes, los condes, los duques los grandes rucachones de Europa y que eran y que se vestían de una manera y que estaban cultivados de una etiqueta, con una etiqueta muy formal en el siglo XIX, y se quedó así hasta ahorita, y dices, qué hueva, o sea, qué hueva me da, porque en verdad no corresponde a, a, a. O sea, sí es un uniforme muy elegante, sí, pero la música clásica no es elegante. O sea, no es, no tiene nada, o sea, es elegante, pero es, pero es un, Apasionada, es maravillosa, es, es visceral, es todo. Oye, ahorita te digo que la música clásica es una buena lección. Cuando digo música académica, música clásica, música clásica, a ver, muy buena pregunta, muy, no muy buena pregunta, muy, pero muy buena pregunta. Mira, la música europea se debe llamar clásica por la única y inclusiva razón de que. La, ah, la música es el lenguaje más universal que tenemos, entonces pues más, más porque somos música desde que estamos en el vientre materno, porque oímos el ritmo, la frecuencia cardíaca ya en el ritmo del corazón de nuestra madre ya en el nuestro mismo ya es una inducción al ritmo, a la parte más fundamental de la música, ¿ok? Entonces como somos música desde, desde, desde tenemos el ritmo, la frecuencia cardíaca, el metrónomo acá todo el tiempo por eso nos dice tanto el ritmo, todo lo pues, que tiene el ritmo. Y en un momento dado, ya cuando nacemos, oímos melodías, oímos los sonidos de la naturaleza ordenados, los codificamos, los, nos dicen cosas emocionales o nos transmiten cosas emocionales que hacen que la música sea de todas las bellas artes, sea la más primigenia de todas, la más primitiva de todas. Entonces, a partir de esa premisa, todas las culturas que son culturas humanas, han tenido música, o sea, desde el neolítico hasta el neolítico hasta el neandertal, hasta los Mesopotámicos, este, hasta Sumeria, hasta Egipto, hasta Grecia, lo que quieras, todos han tenido música, todos han hecho música, ok? Pero ninguno, ninguno, ninguno, ninguno entonces por muy fregonas que hayan sido las civilizaciones, a ninguno se le ocurrió, o tuvo la brillante idea, de inventarle a la música un lenguaje escrito. Que fueron muy idiotas, o sea, los hitos, pues sí sus pirámides y todo lo que quieren los griegos, sus filósofos y todo, pero ninguno fue tan inteligente y, y brillante de inventarle un sistema escrito a la música. Entonces, yo te puedo decir que los músicos los Mesopotamios usaban unas flautas y los griegos usaban otras flautas y arpas y los rojitos también, y el lago de los dijo, pero ¿cómo sonaba esa música? En la vida no tenemos nada ¿Por qué? Porque fueron los soquetes de no haberle inventado un código así. Hasta el año 1000 fue que los europeos le inventan un código escrito a la música y por ese código se perpetúa la música empieza a perpetuar por cinco, 10 20 30 50 100. años o sea, el hecho de que hayan expuesto un pentagrama y al nombre de las alturas de las notas este es do, re, mi, fonsola, el, el, el, el, el eso, eso viene por el himno de San Juan un himno de gobierno que empieza ut, quel pues, axis, que es ut, es do, en francés entonces sigue siendo en latín, ut, eh, en los franceses le dicen ut al do Resonar fibris, mira y estor, faun y sol y tor, en Toro, Sante Joanes, ese mismo San Juan, pero el, el, no, no había sido en el sistema de seis notas no era siete. Entonces, con ese sistema, inventan los europeos una, una, los nombres de las notas, la duración de las notas, y con ello se inventan el libro negro, le interpretan a la música su signo y su existencia por más de mil años. Por eso se llama música clásica, ¿por qué? Porque hay, no hay otra. Que realmente haya, o sea, aquí el papelito ahora, señores, este es 2 y este es rey, y esta es una distancia que se respeta, y este es un tiempo y estos es son dos, y este es medio tiempo o tiempo y medio, y no hay vuelta de hoja, no es de que tú quieres tocar dos tiempos cuando estás haciendo tiempo y medio, pues no, señor, aquí hay una partitura que te dice cómo y qué hacer, entonces ese sistema de código de escritura, pues obviamente es el. Este, el, el, el fue el entonador para que la música europea, pues tienen clásica, aunque también hay música en clásica y en música clásica, a le dicen, porque es clásica, si vamos a lo clásico, es digno de, de, digno de mención, digno de invitación, digno de, de culto, dijéramos. Obviamente pues, también la música indúe es muy digna y la música, pero la música prehispánica también podría ser digna y la música, pero esa música no es música se distinta. Entonces la música europea, pues se llama clásica y se le adoptó el nombre por, por ser el que le y esa académica también puede ser la música árabe muy académica, y la música puede ser muy académica, pero no se escribe, todo se hace a partir de la reacción. Este, claro, no es que todo es culpa, porque este reggaetón puede ser muy rico, es parte de nuestra cultura, es parte de una cultura del siglo XXI el reggaetón, ¿no? También es una cultura, es una cultura muy minúscula si quieres y muy destructiva si quieres, con tejos, este, alabatorios, a la y a la nato, Pero ahí está, es una cultura, es una manera de vivir. Es una cultura, es todo lo que producimos, hacemos tenemos contacto con ello y nos modifica el entorno. Te gusta más música que la clásica. Me gusta mucho el jazz, me gusta mucho el jazz, me gusta mucho. Jazz? ¿Te gusta mucho? La música árabe, la música hindú me encanta, me encanta la música japonesa, las músicas chinas, la música coreana, o sea, me gusta toda la música cuando, cuando de repente esa música que está muy bien hecha y está muy bien, sustentada en eh, la honestidad de, de la transmisión de emociones. ¿no? Porque la música sirve para eso, para transmitir emociones. Entonces desde una, desde una este, desde una canción de los carpenters hasta una rola de una película y me puede gustar mucho por muchas razones. Cuando está muy hecho, cuando se está escrita honestamente. Hasta, hasta lo mismo puede gustar o lo mismo, me puede gustar, por ejemplo, no, la, la, la, la tonada de una canción de un Mariachi, pero en he sí no me gusta por la convención física de los instrumentos, se me hace un poco burla. Pero a mí es lo personal, a instrumentos que me gustan, hay instrumentos que no me gusta la de María me o sea, muy desafortunada a mí no quiere decir que sea feo ni decir que sea malo es, es, una gran, este, es, una, es un gran acervo cultural mexicano, musical pero la música más indígena existe en que los, mares, los indígenas. son ellos, los indígenas por los cuales eh, eh, sí son los indígenas son los principales habitantes de este país la música indígena mexicana no tiene desgraciadamente el, el el, este, el, la denominación de origen de la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad y la tiene el mariachi y el mariachi de nada nada de lo que se hace con el mariachi es mexicano. La trompeta es un instrumento europeo. La guitarra es un instrumento eh, europeo que vino también de, de los artes. El lir igual. ¿no? El arpa igual. No había instrumentos de cuerda en América, en México, en, la, en, México, en, la, en, la, en Mesoamérica. No había nada de eso. Este, entonces, y el, el, el idioma del mariachi, pues es el español, que es el, no, no es ni azteca, ni no es, no es nahuatl, no es maya. Bueno, el nombre, Maya. Es el mi, es un nombre francés. Entonces, el son jarocho ah, El son jarocho es una música muy, muy venida también. Lo que bien canto, el fan, el redento del son garrocho. Y eso, el son garrocho es una manera muy, muy eh, que va de la mano, precisamente, para la tradición de ser música barroca, porque, porque eh, eh, muchas de las danzas, además, barrocas se originaron en, en América, ¿no? sobre todo la chacona, la zarabanda y, y este. se probablemente la folía también. Y fueron das, al ser prohibidas por la, edición, por la iglesia que hizo mucho mal a, a, a la cultura tradicional, aunque empezaba a hacerse aquí con los indígenas y los negros, ¿no? eh, prohibieron la, la música como la chapona y o, se llevaron al traste mucho aquí, pero en Europa la adoptamos como la gran música. ¿no? Uh -huh. y, y mucho de ello convivió paralelamente aquí, superficialmente y y fue precisamente los primeros jarochos que y mucho de la, de la música para violín de muchas de, de las regiones mexicanas que se, se influyó mucho de todas estas danzas. Y, y bueno, te gusta mucho la música, pero te gusta tocar. Bueno, yo soy feliz tocando baja, la música más idiomática y los contemporánea también. Así que yo soy feliz de algo más tocar. He de de hecho muchas medidas, Eso es todo lo pero diferente. Me, gusta, me gusta, pero no soy especialista, entonces me siento tan intruso que lo trabajo con toda la interés posible, pero no me quedaría en el jazz. O sea, es, realmente te exige mucho más, pero mucho más tocar un buen bar que tocar jazz. O sea, tocar bajas que te sí. te bajo, pero, no estás. Baja tocar bail te exige muchísimo. O es una música de yo tengo entendido el señor Rodríguez que el dice: No, no sé más sentido. Es una flauta hecha con hueso de ave. Sí, se encontró en Alemania hace dijo: 43.000 años. De años, no soy de Alemania. Así Digamos, estás con uno de los primeros. Quizá hubo percusiones de pero vos, humana desde antes. Pero por lo menos tú estás con. ¿Te vas a hacer una flauta muy parecida a esta? No, es bueno, es que son, son, las los son ancestrales, ¿eh? fue el primer gobo? ¿La vellina? ¿Dónde sale? Que desde que a un tronco de un lado no hicieron un hoyo. Y se fueron así, pudo haber sido una flauta transversa, el mismo principio. O en el momento en el que la flauta de hueso le limaron aquí y salió un sonido como de silbato. Esta es más sofisticada, eh, una flauta transversa en realidad es mucho más difícil de hacer. A ver, para bueno, es que son los principios nada más. O sea, uno de, de soplar un tubo que tienes acá como una botella. Cuando una botella que sacas, aquí no, aquí es demasiado grande el hoyo, pero cuando una botella le sacas un, un, un sonido, obviamente ahí tienes una forma de hacer el principio de una embocadura para que, para que con el choque de tu labial sangre el sonido. Acá no, acá tienes un, un silbato donde canalizas aire por medio de esta, de este canalito cada vez es aire y el aire va a dar a explicar por eso ese instrumento es de los instrumentos de aire es el más fácil que te voy a decir es el más fácil de soplar de controlar por eso hitler se le ocurrió que los niños lo en la escuela pero es el más difícil de controlar en cuanto a afinación y en cuanto a calidad del instrumento es de los más difíciles de por afinación pues porque es muy fácil de soplar pero para controlarlo, porque el choque sonoro está lejísimo o sea, no sé si vale la comparación, pero es como un diodígrafas, ¿no? Dijéramos un... que es muy parecido. Es tan neces... de... de... sí, bien como un diodígrafas. Y por eso, no se va el Es que empezó muy grande. Es que... Bueno, por bien. Yo supongo que... es la el... posibilidad de hacer un diodígrafas porque... Entonces, una David, una... Una es una formación de los medios es casi como una... Pues es que, no que realmente... sí, Bien. es como es como una impresión, es, es un idea no no? es que Pero digamos que en un piano la distancia entre el instrumento y la música es tuya y no estáis como... Claro, en las percusiones entre el y ella. Claro, eso, claro, claro. Entonces, es, claro hay, es que hasta la. es que las percusiones ¿la es muy orgánico. La voz es muy reír, no solo, es que no, usted fue, es, el instrumento más ancestral que es externo. De también, los caracoles. Exacto. ¿Sí? O sea, los aliento siempre. Están... Ahí está. Ahí está. Oye, cambiando radicalmente el tema y vendiendo a la física, mi cuerpo quiere, tiene, supongo, el mismo tiempo de horas diarias de trabajo que coordinar su Siempre has hecho, has coexistido en ti cultivo, digamos, flautas en el cuerpo, Flautas en el cuerpo, están muy buenas, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? la voy a dilatar la voy a... Mira, yo hago no ejercicio y cuido mucho mi salud todo por tres cosas. Por salud, porque tengo una herencia genética verdaderamente atroz, verdaderamente de miedo, Un padre diabético, Madre que murió, en, ya murieron, nada más, madre artrítica, así como los dedos de forma no lo pueden ni mover, y además hipertensa, murió de un derrame cerebral. Un, dos hermanos que tienen demencia y murió en el pasado. Otra que murió del corazón, una enfermedad es hereditaria, mi corazón. Otra, la que tiene demencia y tu cáncer. O sea, a mí no me falta que me un pelo, Así que tengo todos, los deberían hacer todos. O sea, Hipertensión, acá, cáncer, acá, eh, este, demencia, acá, este artritis, acá, o sea, no puede ser, no puede ser, Entonces, yo me cuido mucho porque tengo, o sea, no estoy hablando de mi tía abuela, mi, no. mi mamá, mi papá y mis hermanos, o sea, acá, con mis hijos mira, Yo no quiero padecer me niego a ser diabético, me niego a ser hipertensión, me niego, aunque sí tengo la presión alta porque siempre, pero soy, soy hipertensión, pero me cuido muchísimo. Entonces, hago mucho ejercicio por salud que me ayuda, hago mucho uso porque soy validoso, tengo una imagen que vender y por mi porque la tengo que vender también, o sea, es, son tres cosas que van de la mano, pero lo principal es por salud porque en verdad sí me aterra, o sea, me aterraría a mí morirme de demencia o de un terreno o de un ataque al corazón o de, o de, de, o de, a tener artritis y de no poder tocar nunca más, ¿no? o sea, nada no más nos falta tener un pariente sordo porque entonces ya, sería, sería ya, ¿no? y vanidad bueno, la vanidad no es un pecado, la vanidad. O sea, precisamente como en México nos enseñan a hacer agachones, a, a sentir roseros, a caminar así. No, señores, cuando ustedes, me doy cuenta que en Europa les fascinan los latinos es porque precisamente tenemos una, una manera muy suígera, es muy especial de la belleza. Una amiga holandesa una, vez una gran belleza. Yo una vez en México estaba en Oaxaca, en el López, y estaba así, mira. Pero si nunca en mi vida he visto hombres más bellos que en México. A ver, te cae, ah, pues sí, pues sí. O sea, sí, sí. Es que esos colones de piel, esos píos, o sea, Pues es que sí. O sea, realmente sí. Pero nos enseñaron se, se, a que los mexicanos somos feos y somos. O sea, este, este, este idiota que cantaba que dijo de italiano, que las mujeres bigotonas. O sea, es, es una cosa que ¿sí? ustedes van a saber, que si vamos a seguir siendo un pueblo rechunzo guiso y un pueblo de indios conquistados. Pues, ahora sí que ya un no problema pero creo que ya está pasando eso ¿eh? lo único que sí tenemos que cuidar como mexicanos sí, verdad, es que no nos podemos engañar con la comida de chatarra y con toda la basura que nos van a comer y que, que, que, ahora sí que de veras vamos por un maíz este, no transgénico, vamos por comida de calidad para la gente vamos por alimentar a los hijos, los hijos sin, sin, sin comidas sin importadas o comida chatarra sin comida de suelo está tremendo ¿eh? la, la, la mala alimentación de los hijos. Ese es el gran problema, y por eso seguimos siendo un pueblo sometido a una ah, industria no, no, no. refresquera, a una industria alimentaria que es siniestra. La música, ¿cómo el papel de la música clásica americana, a nivel mundial, digamos? Ya, ya le van partido partido, se está es la situación? No, mira, es que la música mexicana no existe en realidad, no existe revueltas y ya hay Chávez a veces, y ya ni eso, ni tanto todavía, no, es que no, es que no hemos tenido gobierno, gobiernos o instituciones que impulsen realmente un mercado porque no lo hay tanto, o sea, si sí hay gente que trabaja. Mucho fuera, yo trabajo mucho fuera, de repente que muchos contactos fuera, hecho muchos contactos fuera. Pero ¿quiénes la han hecho en la música clásica? Pues los tenores. ¿Y por qué los tenores? ¿Por qué no las sopranos? ¿Por qué no las meto? ¿Por qué no los doidores? ¿Por qué son menos talentos los tenores? Claro que no. Lo que pasa es que en Europa tú buscas un tenor y no lo encuentras. O sea, en Alemania, en Inglaterra, no hay tenores. En cambio, aquí pululan las voces preciosas de tenores que son genéticas, porque son voces genéticas. Es que, ¿Quiénes son los más grandes tenores? Lo no, mismo Pavarotti o sea, y los latinos, ¿no? No los alemanes, los latinos. Son los más grandes tenores. Y los mexicanos tenemos una especial genética en la voz que, te, que hace que los, los tenores mexicanos sean muy potentes, muy bonitos, muy, muy este, amaderados y, te, y tienen cualidades que no tienen. Muchos en Europa, por eso los contratan y eso ganan los millones, pero no quiere decir que las sopranas mexicanas no tengan esos talentos. Lo que pasa es que en Europa, tú igual levantas una piedra y empiezas a salir una araña en este, una ¿Hay música mala? Sí. mucho. Música clásica, muy mala, música tradicional. Y los es menos, porque la música tradicional es, es realmente una manifestación muy espontánea. Pero sí, música ¿No clásica que la escriben compositores que no son muy populares, no, muy popular, mala también. Hay en todo, hay en todo, en todo y más. Mejor hablaron allá, sí, porque me gustaron ahora. Me encantaron de estar aquí. Luego me decían, ¿dónde vas a salir?